Hoy volvemos a Zamora, volvemos a estar con la Asociación Etnográfica Bajo Duero. Desde nuestro programa Comprometidos con la Tradición nos vamos a afeitar a la manera tradicional. Volvemos con nuestros amigos, porque siempre que estamos con ellos se nos queda el corto el programa. La asociación Etnográfica Bajo Duero en Zamora. Bajo Duero, Bajo Cero en invierno también, ¿verdad? Bueno, cada vez menos, pero sí, algún día hay del invierno. Estamos con Miguel, Miguel Montalvo. Miguel Montalvo, que es de la gente más antigua ya de la asociación, ¿verdad? Sí, fue soy de los fundadores. ...y ya llevo unos añitos... sí ¿Os, ...¿os dedicáis a todo un poco, digamos... ...a recopilar, a bailar, a cantar?... ...bueno, el germen... ...era un grupo de baile de la sección femenina... ...pero después eh, a partir de los años del, del 80... Pues vimos que había que cambiar un poco... ...empezamos por la indumentaria... ...que no toda la indumentaria fuese igual... ...sino que cada uno representase pues una zona, una comarca... ...y e eh, se introdujeron también canciones... ...porque antes en el repertorio solo era baile... ...y bueno fuimos ampliando poquito a poco... ...de forma amateur... ...porque profesionales no somos ninguno ...¿conociendo instrumentos como este?... Bueno, yo lo he conocido poco, ¿eh? yo soy un urbanita, y lo conozco de aporrearle, pero lo duro es segar la hierba, con o sea, la guadaña, largo, sí. claro, eso no... y eso sí que no lo conozco. Eso no has conocido. No, mira mis manos, mis manos son de, de pensador. Sí, sí. Y es tradición, tradición, primero a segar y luego a bailar. Bueno, lo harían así, sí, sí. Y todavía les quedan fuerza. Vamos a ver una demostración, aquí tenemos a nuestro amigo Pedro. Pedro. Pedro. Pedro. ...que nos va a hacer una pequeña demostración de cómo se toca... ...de hecho te voy a decir esto... ...coger tu ...este instrumento se utiliza en la comarca de Sanabria... ...en las rondas y las alboradas que se hacen las, los días de fiesta... ...y ahí pues, se puede hacer muchos toques... ...el toque de alborada en Sanabria, en Robledo, que es mi pueblo, es este. Suena como una campana, ¿eh? totalmente... Y se puede tocar las campanas también. Oye, qué dominio, eh. A ver si van a. A ver si puede si dejar entrar a la gente a misa ahora. <risa> <risa> Ese instrumento que hoy lo tocan también, supongo que hace años en las rondas lo llevarían también por si acaso alguien se metía con ellos. Filandar Fiadeiro es una revista que esta asociación publicó durante unos cuantos años, ¿verdad? Sí, a lo largo de varios años. Mira, esto empezó como un documento que hacíamos para la escuela. Tenemos una escuela de, de, de cultura tradicional desde el año 89. Entonces empezamos haciendo un folletito pequeñito, muy, bueno, muy humilde, para los alumnos que con el tiempo se convirtió en una revista, revista. está escrita en español, portugués ¿Sí? y también algún artículo ahí en mirandés. Mirandés, que es un Era, idioma de Miranda do Douro. Segunda, pero es la segunda lengua oficial de Portugal. Ah. O sea, aunque está circunscrita a la zona de Miranda do Douro, tiene categoría de segunda lengua sí, para se, todo Portugal. hay gente aquí dentro de Zamora que también lo hable? Mm, bueno... El, el, el, el... sallagués, el, el sanabrés, es una mezcla de, viene todo de lo mismo del antiguo Leones, o sea que, pero bueno, que esto te decía que tiene subvención de la universidad, tenía subvención de la universidad de Tresos Montes y, y se hicieron unos cuantos, veintitantos eh, números, después se hizo formato digital que era más económico y al final el responsable coordinador que era, que es Pepe Monteagudo. ...pues se trasladó a vivir a otro lugar y bueno, pues eh, por desgracia ya no, ya no lo no ...vaya hacemos ...esto desde hace unos años... ...esto no puede ser, no puede ser, si ya, se va, el bueno. alma mater... ...claro, el alma mater se va y entonces, eh, bueno, también inició otro proyecto muy bonito... ...que era el, de, el Archivo de Escritura Popular... Ese lo inició Pepe Monteagudo, pero ese sí que está vivo todavía, lo tenemos, lo mantenemos y hemos llegado a un acuerdo con el Museo Etnográfico de Castilla y León porque nuestra sede, que está sin subvenciones, quiero decir que es particular, privada, no, tiene, reúne, no, tiene, no reúne las condiciones y entonces hemos llegado a un acuerdo con el Etnográfico y nos lo custodian, pero es el Archivo de Escritura Popular Bajo Duero, sigue siendo. Se mueve mucho ¿eh? estos de Bajo Duero. Estábamos hablando con Carmen de ese archivo de escritura popular sí ¿Qué contiene el archivo, tiene muchos manuscritos. A ver, el archivo como su propio nombre indica es popular, entonces no son documentos notariales, no, son escritos sí. populares de gente, pues cartas, cartas sí. diarios, eh, libros de historias de vida, Cuatro. correspondencia sobre todo de la gente que se iba a, a, a América. Y cuadernos escolares también, hay mucho. ¿Se lo tienen en el Museo gráfico Recientemente, Reciente, ¿Se, expuesto, se lo han llevado hace un mes. En realidad no, son unos fondos que tú puedes consultar o sea. para hacer estudios, pero no, no están expuestos en ningún sitio. O sea, no están en exposición, no, no, son no, fondos no. de museo, como, como tienen grabaciones, como claro, tienen títulos claro. sí. cancioneros. Oye, creo que ya tenéis escuela también. Claro, te decía que en el 89 creamos una escuela y, por cierto, el, el, el filandaro fiadeiro empezó como un folletito que le hacíamos a los alumnos para que fueran conociendo un poco la tradi las tradiciones. Para un poco. Y bueno, también no te he dicho de las publicaciones que hemos hecho. El trabajo de campo, fruto del trabajo de campo, pues han sido varios, varias publicaciones. Bueno, vamos a, pero vamos sí, a la mira, escuela ahora y sí, después de hablamos de las publicaciones que tenemos aquí. A Noelia, que es una de las profesoras de, de ahora, porque también yo fui profesora, mucha gente ha sido profesora, hemos ido renovándonos. Noelia, Noelia. hola. Hola, ¿cuál es tu cometido dentro de la escuela? Pues yo soy profesora de baile y de pandereta en esta ocasión y hace años fui coordinadora y bueno, al final vamos rotándonos porque los cargos siempre pesan y, car y cansan y entonces, como somos muchos, nos vamos, nos vamos rotando. Carga más el cargo, sí. mejor dicho que la enseñanza. Sí, sí, sí, porque el cargo lleva pues eh, preparar diferentes actividades, eh, hacer excursiones, los horarios, las matrículas y bueno, sí, bueno sí. El ir a dar clases, ir a dar clases y... Todo lo que no quiera hacer nadie Exacto. le toca. ¿La escuela? Sí. ¿Tenéis muchos alumnos? Ojos? Pues este año hemos tenido unos 75 entre niños Esta y también, adultos. ¿eh? Sí. Y bueno, pues tenemos varias clases de niños y varias clases de adultos, sobre todo las de los adultos, a partir de las 8 de la tarde, para que lo puedan compaginar con con trabajos y, y demás. Claro, los niños antes Los niños a las 5, a las 6, sí, sí, sí. sí. Bueno, ¿Y qué en progresa más, los niños o los adultos? Bueno, hay de todo. Eh, la mayoría de todos los que estamos aquí hemos nacido de ahí, de la escuela. Empezamos ahí y al final eh, pues acabas entrando en el grupo. Oye, qué bonito, ¿verdad? Dar clase a los niños. Ay, yo para soy de adultos. De que esto yo doy para clase de adultos es. y, bueno, yo, yo prefiero a los adultos que son más aplicados, menos rebeldes. Sí, bueno, son más fáciles de dominar sí, hasta bueno. punto en estos puntos que ellos saben a lo que van. Bueno, Exacto. Pues tenemos aquí en esta escuela que, que nos garantiza el futuro de las tradiciones en Zamora. Eso, ¿vale? de eso tratamos, sí. Ah, en sitios como Zamora no se pierde, seguro. Paloma, te traigo que del nido la cogí, sus hijos que ...como yo lloro por ti... Anda, morena, ve, baja, ve, manca... ...al paso de... los curas Los sacristanes Anda, morena, ven, baja, ven, manca